hace una vez, en un lugar de Australia llamado Uluru, vivían muy felices un grupo de animales, un jabalí, unas hormigas, un loro, un elefante y un escarabajo pelotero. Vivían muy felices jugando y cantando, y se cuidaban mucho los unos a los otros. Pero el escarabajo pelotero, que era un poco inquieto, estaba un poco agobiado de estar en el monte Uluru. Y aunque tenían muy buenas vistas y el lugar era precioso, decidió ir a verse otros lugares del mundo. El resto de animales se pusieron muy tristes, pero respetaron su decisión. Así que el escarabajo pelotero... Pegó un salto. Ya sabéis que el escarabajo pelotero es uno de los animales más fuertes del mundo. Y no le pasó nada con su salto. Así que empezó a ver mundo. Empezó a recorrer árboles frondosos. Lagos de agua cristalina. Desiertos inmensos. La densa jungla. Pero se dio cuenta de que echaba tanto de menos el monte Uluru, donde estaban sus verdaderos amigos, que decidió volver con ellos. Cuando llegó allí, se encontró con un problema. No podía subir al monte Uluru porque era muy escarpado. Pidió ayuda a sus amigos, que estaban muy contentos de volver a verle. ¡Ey, amigos! ¡No puedo subir! El jabalí le dijo, Tranquilo, ¡Ahora el loro va por ti y te sube! <risa> <risa> ¡Cuec, cuec! ¡No puedo! ¡Esta caca pesa mucho! Cuac, cuac. ¡Ayúdame, ayúdame, loro! ¡Cuec, cuec! ¡Suelta la caca! ¡No! Así que el loro no pudo salvarle. Pero el elefante, que era un animal súper inteligente, les dijo a las hormigas que fueran a buscar ramitas, palitos y hojas. Y eso hicieron. Así el elefante les explicó cómo con esas ramitas que habían buscado podían hacer un plano inclinado. ¡Tachán! O lo que es lo mismo, una rampa, la colocaron y así el escarabajo y su gran bola de caca pudo subir al monte Uluru. ¡Yuju! Gritaban y saltaban todos de alegría. ¡Escarabajo ya está aquí con nosotros! ¡Bien! Y dragones y princesas, y un castillo encantado, la historia del monte Uluru ya se ha acabado. Y ahora yo te pregunto... ¿Por qué rampa crees que era más fácil que el escarabajo hubiera subido? ¿Por esta verde o por esta azul? Venga, te animo a que escribas tu respuesta en el cuaderno de máquinas.